Hola, soy Marta del Olmo, directora del programa de Radio Criterio Joven, y he querido hacer este vídeo como muestra de agradecimiento hacia Oscar Montana y todo su equipo, el equipo de SEO Coaching. En, contacté con, con Oscar para ficharlo como colaborador eh, del programa y realmente estoy más que contenta porque no solo ha sido un colaborador indispensable y un soporte fundamental para el programa en sí, para conseguir más seguidores y más oyentes, sino que a la vez mmm, hemos conseguido aplicar todas esas técnicas de marketing digital, eh, de la cual es, eh, es experto, a nuestro propio proyecto personal, eh, bueno y a mí personalmente ¿no? también. Como bien sabréis, eh, todos nuestros seguidores y oyentes el programa de radio que dirijo lo grabamos en vídeo y gracias a estos servicios de, de Oscar Montana que nos ayuda como colaborador pero a la vez aplicamos sus conocimientos pues hemos creado un canal en Youtube y esos vídeos hemos conseguido posicionarlos consiguiendo estar en las páginas, eh, la página número 1, página 1 de Google y de Youtube y de esta manera conseguir muchísimas más visitas eh, y visitas, bueno, lógicamente de todas las partes del mundo, eso es increíble, ¿no? Eh, a nivel de redacciones, de textos, de noticias, de, como he dicho, posicionamiento, de los vídeos, bueno, estoy personalmente más que contenta como directora del programa, eh, gracias, pues, como he dicho, a sus servicios. Felicitarlo por ser un gran profesional, tanto él como todo su equipo, y nada, que se ha convertido, como he dicho, en parte indispensable de, del equipo de Criterio Joven, espero que por mucho tiempo más. Y nada más, un saludo a Oscar personalmente y a todo su equipo: a Vanessa, a Nelson, a Ángel, a Leticia, a José, a Pedro. ¿Quién más está? Está Rosa, tenemos a Ana. Bueno, y seguro que me dejó muchísimo más. Gracias, chicos. Hasta pronto.